¡Ja! Buongiorno amici, muy buenos días a todas las personas que guardan este canal de Fizz el giorno de hoy, he portado 7 ejercicios per tonificar, y vamos a levantar a dura con la gamba, el brazo, el abdomen, todo el cuerpo, 7 ejercicios, un ejercicio lo voy a repetir dos 2 volte. Eh, por un tiempo de un minuto con 45 segundos de recupero. Yo espero que estos estos ejercicios, te sean eficaces, te ayuden a mejorar. Da Pablo. Ok, se inicia, se inicia como con mi varilleta, está un poco bota, pero ya, ya, que el peso chilo el, el peso el peso, ¿verdad? El, el peso, el peso, el peso, el peso, el peso, el peso, el peso, el aunque el peso, el peso, el peso, el vamos el peso, un peso, de peso, no a peso, el peso, el peso, el peso, el peso, el peso, el peso, el peso, el peso, a peso, el peso, el no el peso, el en nuestras articulaciones. Piego, piego, salgo, piego, salgo, piego, salgo. Una pico la corsa, una pico la corsa. Dove, trove. Corsa, mueve los brazos, mueve los brazos. Ta, ta, ta, ta, ta. Abro, cuido, abro, cuido, abro, cuido. Ok. Un poquito los brazos. Hacemos un poco de stretch. En dietro. La vita es bella, la vita es bella. Aunque son momentos difíciles, pero... Pero le metemos, le metemos la volia, la volia, la, de, la dedición y la voluntad. Tutto, todo, toda la energía. Cuesta vida de la gente que, que se empeña, que vuelve a mejorar, que vuelve a arribar a su trasguardo Un poquito la espalda en diestro. Me muevo. Cosí, perfecto. Ok. Voy a repetirlo cuesta dos vueltas. Cuesta sete, sete ejercicios, siete ejercicios. con el manubrio si tú no haces el manubrio no te preocupes puedes hacerlo senza manubrio ok primero de iniciar vamos a meter aquí mi, mi tapetino porque andamos con abdominales iniciamos con abdominales abdominales abdominales abdominales abdominales abdominales perfecto perfecto perfecto la hidratación que no manque la hidratación ok Perfecto, voy aquí. voy a meter, eh, meto mi timer e iniciamos nuestro ejercicio. Workout para meterte en forma. La vita es bella. La vita es bella. Los orcas es bella la vita. Aunque tienes sus momentos difíciles, pero sí va avance. Ok, ok, se inicia. Se inicia, se inicia, se inicia. Four. 3, 2, Abdomen. Abdomen. Salgo, da. salgo, tra, salgo, salgo, un poquito indietro, tra, un poquito indietro, tra, indietro, dietro indietro, sé, indietro, sé. Ah, en dietro. Ah, en dietro. Ah, en dietro. Importante, el peso. El peso, el peso que tú riescas. Tranquili, kg El peso es relativo. Ah. Uh, se va. Sí. Sí, se va. Ok. Perfecto, perfecto, vamos a repetirlo nuevamente Nuevamente, nuevamente Nuevamente, en tanto Yo, yo me hidrato Son 40 segundos De recupero, cosí Tú prendes un gocho de, de oxígeno Y la próxima serie lo fai muy medio ah, Un poco de carburante Un poco de carburante si está <ríe> Abdominales Abdominales con con pese, vamos a hacer una modifica. Vamos a hacer un poquito de Russian twist. Russian twist. Russian twist. Rusia. Russian twist. Pa. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Uno avante. Ta. Ta. Ta. Uno avante. Uno. Uno. Uno avante. Uno.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 Uno, avante. Uno, uno, uno, uno, avante. Uf. Madre de Dios, madre de Dios. Estamos rescaldando, estamos rescaldando. Nuestro próximo ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Te lo facho a beber sin si guarda. O el peso en la manía. Vamos a hacer esto. Encrocho, enciendo, salgo, subo el peso. Nuevamente. Encrocho, abro, exhendo, escote, salgo, su, su con los brazos. Ok, prepárate, prepárate, prepárate. Forza, forza, Guárdalo, guárdalo, guárdalo. Encrocho, abro, ta, salgo, su, nuevamente, encrocho, abro, ta. Ta, su, tra, auro, ta ta, so, ta, ta, ta, ta, su, ta, ta, ta, su, ta, tra, tra, su, tra, tra, auro, e y escendo. Eh, salgo, eh, su, nuevamente, ta, auro, e y escendo. Salgo, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, lentamente, que el ginocchio no supere la punta del pie, su, su, ta, abro, uh. andiamo, andiamo, andiamo nuestro segundo, lo de delante lo Delato, delato, delato uh. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mejora, déjame sus comentarios Si aún no te has inscrito a no este canal Pablo, tropo difícil, tropo fácil <risa> Mejoramos está, está 打打OK Ta. Su. nuestro próximo vamos a hacer mountain climber con plan vamos a hacer esto Ta. Ta. paso 3 1 2 3 salgo 1 2 3 ascendo. 1 2 3 Salvo 1 2 3 Asciendo 1 2 3 Va 1 2 3 Asciendo 1 2 3 Va 1 2 3 1 2 3 Salto 1 2 3 1 2 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, va 1, 2, 3, va 1, 2, 3, va 1, 2, madre de Dios, madre de Dios, cueste, cueste me ha destruido, cueste me ha destruido, me ha destruido, pero cuando se mola más, no se mola más, no se mola más. No se mola. Tú tocas este esfuerzo, vendrá pagado. Vendrá pagado. Te lo digo yo, que me aleno de, de 25 años. Uh. 40 segundos de recupero. si sí va, si sí va. Plan, plan, plan. Uno, dos, 3, salvo. Uno, due, tres, uno, due, tres salvo, uno, dos, tres echando, uno, dos, tres, tres, tres, tres salvo, uno, dos, tres echando, uno, dos, tres salvo, uno, dos, tres echando, uno, 2 tres salvo, uno, tres. Salgo, uno, dos, tres, echen, uno, dos, tres, salgo, uno, dos, tres, echen, uno, dos, tres, salgo, uno, dos, tres, echen, uno, dos, tres, salgo, ah, madre de Dios. Madre de Dios. 60. 60. ¿Cuándo se mola más? Nuestro próximo ejercicio. O el peso. O el manubrio. O el manubrio. Vado avante Giro. dietro, Alzo la gamba. Alzo la gamba. Dopo cambio de gamba. Yo me hidrato. Yo me hidrato. perfecto va, avante, giro, su la gamba, avante, giro, su la gamba, ta, ta, su la gamba, ta, gira, su la gamba, ta, gira, su la gamba, ta, gira, su la gamba, ta, ta. que el ginocchio no supere la punta del piede. Tra, su, nuevamente. Tra, salgo, avante, gira, su, ta, ok, su la gamba, avante, gira, su la gamba, pa, ta, gira, su la gamba, ta, gira, su la gamba. Oh. madre de dios cuando se esquerda cuando se esquerda es uno te regala niente no es uno ¿Nez uno ay ay ay un saludo a todas las personas que nos guardan en este canal colombia italia venezuela todo el mundo suiza germania españa nuevamente nuevamente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 Sula gamba, ta, gira, su la gamba, ta, gira, su la gamba, ta, gira, su gamba, arribo, bloco, giro, su la gamba, pa, bloco, giro, su la gamba, bloco, giro, su la gamba, bloco, giro, su la gamba, bloco, giro, su la gamba blocco giro vai agli altri giro su la gamba ok questo è il prossimo voglio fare tre bicipiti tre bicipiti tre bicipiti faccio due squatte due squatte tutti, tutti con me al prossimo para el próximo. Ah. Ay, ay, ay. Se siente. Se siente, este es el próximo. Vamos a trabajar. Bicipiti y gambe. Gambe y bicipiti. Gambe y bicipiti. Uh. Ah. Preparate. Preparate. Ok, perfecto, perfecto. Voy a hacer 3, 3, 3, 3. 1. 2. 3. Y cedo. 1. 2 3 essendo nuovamente 3 3 1 2 3 mi alzo, mi alzo, mi alzo 3 1 2 3 su va 1 2 3 3 1 2 3 vado a, uno, a due, tre, tre, uno, due, tre, terra, vado a terra 1 2, 3, cambio de gamba. 3, 1, 2, 3, bichipiti. 1, 2, 3, gamba. Ok, el primo, ok, el primo. Vamos a hacer el segundo, el segundo, el segundo. El segundo, el segundo. se siente un poquito, ¿no? se siente, no? Ah. hidrátate, hidrátate, hidrátate, hidrátate campeones ay ay ay o se ve que el giorno es bellísimo pero fue un poquito de fredo pero si hay movimiento, se calore. ok, perfecto me concentro, me relazo piedi, esta es la misura de la espalda, piego di ginocchio, schiena dritta, uso l'addome. va, 1, 2, 3, haciendo 3, 1, 2, 3, aterra, aterra, aterra, aterra, aterra, aterra, 1, 2, 3, cambio, cambio, cambio, 1, 2, 3, Bicipiti. Uno, dos, tres, escuota. Uno, dos, tres, aterra, ok, se va. Uno, dos, tres, se va, salgo. Uno, dos, tres, bicipiti. 2 3 El próximo, yo le digo a este Portale le valille. <ríe> que vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito de skipping. Skipping, skipping con el peso. 1, 2, 3. Me inclino, abro un poquito. Un poquito el espalda. Ok, si sí va. Sí, va. me recuerdo una vuelta quiero al aeropuerto andaba para Singapur me estaba lachando el aéreo un kilómetro caminando con dos balitas ok 1, 2, 3, 4, 5, 6 inclino, a auro abro 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, mi inclino, Chino a diritta, guarda 1 2 3 va 1 2 3 4 5 6 mi inclino, mi inclino, mi inclino va 1 2 3 si va 1 2 3 4 5 6 abro, abro, abro grande 1 2 3 más, y va 1 sí ah muy bien muy bien andaba por Singapur me, me estaba lachando el aéreo 2 kilómetros, 1 kilómetro y medio andando con una amarilla en la mano Qué difícil por cuál lo vamos a hacer con este hoy si prendemos un poquito de, de fuerza Velocidad Cuando portemos una caseta de, de agua Al cuarto piano o, o nos va a echar el aéreo El treno vamos de corsa con la valilla Ok Próximo, próximo, nuevamente Nuevamente Se repite Se repite, se repite, se repite Se repite, se repite nuevamente cuello Va, va, se repite Uno Dos 3, 4, 5, 6. Auro, abro, abro. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auro, abro, abro. 1, 2, 3. Se va. 1, 2, 3. 4, 5, 6... Auro, auro. 1, 2, 3... Ok, se va... 1, 2, 3, 4... 5, 6, va... 1, 2, 3... perfecto nuestro próximo vamos a hacer un poco de dorso vamos a hacer tricipiti vamos a hacer un poco de polpacho tres ejercicios en uno como he dicho prima el peso es muy relativo Tú puedes prender una, un manubrio de 5 kg, 2 kg, 10 kg, 3 kilos todo depende de tu capacidad y tus condiciones físicas ok, vamos a repetirlo nuevamente, vamos a repetirlo nuevamente vamos a hacer el dorso, guárdalo acá. inclino, esquina no derecha, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, haz eso, piego el ginoquio, piego el ginoquio va, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuestro próximo, guarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos tornando indietro, indietro, indietro, indietro, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dorso, dorso, ahora grande. 1, 2, 3, 4. 5, 6, inicio con dorso 1, 2, 3, 4, 5, 6 oh, Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, nuevamente, nuevamente Nuevamente cuello, nuevamente Puedes hidratarte, tú te puedes hidratar Les recuerdo, si tú ancora no te has inscrito con este canal, inscríbete a eso Ayúdame a salir, láchame tu comento, no me piace, si me piace. es difícil, es fuerte, Pablo no explica bien, me fa morire. morir, va bien, eh, eh, eh. lo que que no se acuista en el supermercado, puesto se conquista, Alenándote, nuevamente, ok, va, se va, uno, dos, tres, 4. 5. seis, va, estoy se 1, 2, 3, 4, 5, 6, va, 1, punta, 2, 3, 4, 5, 6, inizio nuovamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va, dietro, dietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va, ok, perfecto, vamos a finalizar ¿eh? nuestro último con con uno que se llama el burpees, el burpees, el burpees, el burpees matador, <risa> El bulpis matador. Lo facho primo cosí del de lato. Burpes matador. Burpes matador. Bulpes matador. Ay, madre de Dios. <ríe> Yo me hidrato un poquito, dai. Me hidrato. ¿Todo tiempo, ¿No tengo no? el vándelo qua de lo un piegamento avante prendo el peso aterra un piegamento nuevamente va dietro uno da, prendo el peso da, dietro un piegamento Matador. Ejercicio matador. Último, último, último. Uh, dame oxígeno, dame oxígeno, señor, que no arriesco más. La, pero no se mola más, no se mola. Ok, piego, piego, piego, piego. Uh. Uh. Uh. Uh. Dietro, uh. Uh. dietro. dimenticar de fare stretch, por el giorno de hoy, habíamos finito no ha estado così fácil ni aunque difícil pero si tú lo hai fatto vas a ver grandes resultados, sei una persona corallosa, una persona valiente, que no mola mai a la prima dificultad, quello es una persona fuísima de cuore Pablo no te olvides de hacer stretching. <risas>